hola Soy Kieran y estamos de vuelta con Ion Y hoy nos vas a acompañar Zorre, que me va a ayudar a hacer la guía para principiantes de engame de Ion Lo primero, que es el engame? El engame es cuando llegamos al nivel máximo en un MMO Muchas veces la vida en, en, en el engame suele ser muy tediosa, aburrida o simplemente no sabemos qué hacer Bueno, pues yo os voy a traer una guía un poco básica, un poquito para principiantes, para que sepáis qué hacer, ¿vale? Es muy fácil, vamos a ver. Lo primero hay que decir, bueno, ya te os digo que si va lento es porque las ciudades sobrepasan pasar en todos los MMO, ¿vale? Lo primero hay que decir que el engame, eh, o digamos, empezamos a prepararnos para el engame a partir de... El level 75, 76, que ¿eh? es cuando ya venimos por primera vez a la Krum. Ya seamos Helios, ya seamos Asmodia. Y digo que empezamos a prepararnos porque ya es cuando empiecen a darnos el equipo PvE y el equipo PvP. Os lo voy a mostrar, ¿vale? Lo tengo aquí guardadito. Mirad. A raíz de que empezamos a hacer misiones, tanto azules oscuras, vale, y tanto azules oscuras como eh, de campaña, a ver si veo aquí alguna que se vea, que se vea, que se vea, aquí por aquí, no tengo ninguna que se vea, pero bueno, ya os digo, en la cruz a partir de que empezamos a hacer misiones azules oscuras y de campaña, nos van a empezar a dar una serie de cofres, en particular nos van a dar dos cofres, siempre... Uno se va a llamar Lacrum Scout y otro se va a llamar, a ver si lo encuentro, el que el otro lado porque ya lo he equipado. Perdón, y otro se va a llamar Protector, y lo tengo aquí ya equipado, ¿vale? Diferencia, el Set Protector es para PvE y el Set Scout es para PvP. Además, vamos a abrir uno con lo ve ¿vale? Si os cuenta, en la estadística, si vemos bien, aunque bueno, aquí no veáis, si vemos en la parte de abajo de lo que yo tengo equipado, que está el más 6, y el Lacrun Scout, yo pone PVE, Attack y PVE, Defense. Y en el Lacrun Scout, PVP, Attack y PVP, Defense. Bien, estos son los sets básicos, ¿vale? Los sets... Básicos tanto para PVP como para PVE que tenemos que tener desde ya en cuanto empezamos en la cruz. Hayamos pillado el cofre por retornado o nuevo jugador o no. Si hemos pillado el cofre, pues automáticamente al llegar a cierto nivel nos van a dar todo el set. Que no es tan fácil como voy haciendo aquí misiones, nos van a ir equipando y nos van a ir dando todo bien. A partir de que ya tengamos eso, ya vamos a estar preparados para hacer vida en el mapa de la cruz. Bien, vamos a hablar primero del tema de PVE en la cruz, ¿vale? Es muy importante saber eso. Bien, lo primero, eh, según vayamos haciendo misiones, como normal nos vamos equipando con el set que os he enseñado antes llamado Lagrum Protector, ¿vale? El Lagrum Protector es RDPV, pero claro, no hace falta algo mejor. Y según ya, sea, ya seamos Amodian o seamos Helios, ¿vale? Aquí tenemos una instancia, yo que soy eh, Amodian, aquí se llama Kerle o Eternity. Será si Helios, lo tendrá en este punto, ¿vale? Aquí vamos a conseguir eh, más equipación PVE. Y ancien Pv en Chan Stone, para encantar nuestro equipo. Lo que importa es encantar todo el equipo a Alma 5, ¿vale? Teniendo el equipo bien encantado. Alma 5. Y el equipo que nos den aquí. Vamos a estar ya muy muy preparados para poder hacer la siguiente instancia. Que son Bastion of Soul, Frozen Monolith y Primero Forge, ¿vale? Ya sabéis que todo esto nos van a pedir que tengamos muy buen equipo. Estas 3 Nos van a pedir que tenga un muy buen equipo Pues haciendo clave of Eternity ¿Vale? Vamos a conseguir un buen equipo PvE Y nuestra misión será luego Pillar esta piedra Las Ancien PvE, Enchant Stone E ir equipando todo Y ponerlo por lo menos al más 5 ¿Vale? Ya veis cómo se encanta Es muy fácil Si veis que no sabéis cómo se hace esta cosa Pues bueno, así yo perfectamente cojo ¿Vale? Y os digo cómo se hace, os enseño o, o hago una guía de este menú que no tiene, no tiene nada de peculiar ni nada de complicado, pero es para que sepáis que hay que tener todo el equipo siempre al más 5 para que tengamos una buena estadística y bueno, que no tengamos problemas a la hora de hacer esta parte del PVE. Ya sabéis, el PVE consiste en equiparse. Al final he puesto armas más del más 4, al más 5 lo habéis visto. Se ve cacho crítico y me ha pasado más 4 al más 5. Recordad que el PvE se basa en eso: en hacernos la instancia y equiparnos y subir al más 5 para luego poder hacer la otra instancia. Ahora vamos con la sección de PvP. Bien, ahora la parte PvP vale es muy fácil. Recordad que es una guía pues como de una guía fácil, una guía rápida de sobre el tema del PvE y PvP. O el engame en Ion. Bien, ¿qué vamos a hacer en el PvP? Como ya sabéis, según vamos leveando, nos van a dar un equipo PvE y PvP inicial. Con ese equipo PvP inicial, nos vamos... Bueno, esto sería como se hacía antiguamente en Cantarán y en Danaria. Vamos a tener que hacer misiones por todo el mapa. ¿Vale? Capturando estos campamentos. ¿Veis? estos campamento, ha capturado nos van a dar una misiones, que a ver si tengo yo por aquí alguna que no veáis, vamos a ver, bueno, aquí está, vale, nos van a dar misiones y a cambio nos van a dar Genesis Crystal, una parte de la experiencia, nos van a dar Genesis Crystal, las misiones se consiguen a capturar, eh, a capturar un, una Beta si si es si somos a modian pues podría ser, podría ser Valaur o podría ser Helios y si somos Helios podría ser Modion o podría ser Valaur hay que quitársela vale, y no van a dar misiones que van a ser siempre de PvP es eh, sí. decir, siempre de matar a la facción enemiga vamos a conseguir esos cristales llamados eh, Genesis Cristal. aquí veis Genesis Cristal. y vamos a cambiarlos aquí por ejemplo yo estoy... podéis buscarlo también fácilmente si soy Helios no, no tiene pérdida, porque si veis el mapa es el mismo, eh, la base es la misma tanto para el Valio como para la Modian. Eh, buscamos a estos NPC y por ejemplo este de aquí. Eh, vamos a ver, Genesis Crystal, bipon Reward. Le damos y vamos a buscar por ejemplo pues, para el Mago. Aquí veis, veis aquí ya pone que es PvP Attack y PvP Defense. Este ya tiene estadísticas PvP. VP Nuestra misión, aquí, eh, nuevamente, conseguir el arma, que es la misma, solamente que cambia un poquito, por ejemplo, para que lo veáis, porque seguramente me lo vayáis a, me lo vayáis a preguntar. Este Ancien Vindicator or, en las Option Stat, me da HP, Magia Attack, PvP Attack y PvP Defense, y el de arriba me da Magia Attack y Magia Curaz, en mi caso... A mí me vendrá, me vendrá bien tener más yacurazis porque soy Spirit Master, pero eso es otro tema, es para que lo sepáis, que es lo que cambia una estadística, ¿vale? cambia un stat y puede intervenir en vuestra clase. A lo que voy, lo que no importa es hacer siempre estas misiones semanales para conseguir el máximo posible de Genesis y cristal y venir y equiparnos. Para luego, pues ya sabéis Para luego seguir eh, consiguiendo El mejor, eh, la piedrecita Que también podemos cambiar por piedrecita Y eh, Encantar el equipo Siempre al más 5 Una cosa que yo he dicho antes Y que tiene que ver con el PV Que es muy importante Y perdón que me lo sarte ¿Vale? Es lo siguiente Si al entrar En no me acuerdo, no sé si pasa nada más que en esta instancia o en toda, pero si al entrar o dicen, o han una psa de aviso de que ha aparecido un sugo dentro de la instancia hay que ir a poner porque no va a soltar los libros para estas skills, No van a dar, nos va a soltar libros de habilidades para estas skills, es muy importante. El tema de la cima os lo diré luego, ¿vale? Os haré un vídeo sobre el tema de la cima que tiene que ver con esto. No sé qué hay la Pero tenéis que saber eso, ¿vale? Que, eh, aparte del, del PvE y del PvP, eh, en esta zona pueden caer libros de habilidad dentro de distancia. Bueno, aunque de última he liado un poquito, no tiene más historia. Y ya veis que, bueno, no es nada complicado. Sabéis eso. Y es que ya sabéis, el PvE se basa en hacer la instancia y forjar nuestra bueno mejorar nuestra armadura a más 5 bueno a más 5 o al más de más 5 para poder hacer las instancias superiores y luego si vas a ser pvp pues tan fácil como, de, como ponerte el equipo básico de pvp que te dan en la crun hacer las los campamentos y las misiones de campamentos para conseguir genial y cristal y equiparte y como no ese equipo subirlo más 5. Eh, los equipos superiores los veremos en otro vídeo. Ya sabéis que, como he dicho antes, que hay una guía básica del engame para que lo entendáis y sepáis qué hacer. Luego, ya sabéis que si este vídeo llega a mucho like, eh, os estoy preparando un vídeo sobre monturas y muchas cositas interesantes. Que sé que os mola, ¿eh? Mira, mira, mira, como mi motaca me encanta. En fin, ya sabéis que muchas gracias por haber visto el vídeo. Muchas gracias por suscribirte o estar suscrito al canal, si no lo estás, te invito a que lo haga. Y como siempre digo, estoy eh, siempre eh, por Ayón Hispano, nuestro grupo de Facebook, seguidme en Twitch donde hago todos los directos de que no tenga que ver con Ion o con Ion, exceptuando los miércoles, que los miércoles hago los directos en Youtube Gaming y recordar que mi conexión está potenciada gracias a NoPing, un programa muy chulo que podéis adquirir en la descripción del vídeo eh, para mejorar vuestra conexión, tenéis un vídeo donde pruebo el NoPing y bueno eh, para que entendáis como no NoPing os voy a poner un vídeo muy chulo Todo Gamer sabe que jugar con lag es un atraso de vida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 Con conexión de primer mundo. Bueno, pues eso ha sido pin ya sabéis que si lo queréis querer tenéis tres días de prueba o si queréis comprarlo el coste anual por mes es de 5 dólares, muy baratito y da muy buen resultado. Sin más, soy Killer, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.